La palabra de Yuda Te dupernafas Bersama tinta Membuat cerita Menisip-menu Tentang nyanyian Yang teramat sumber Chauba hanchugan, da sipugan, di atas Si ten la Si, u, más de su mañana, más más a Coba, meledakkan, sang mentari tercinta Menulis mugre, dengan diukir, Ten cambreca yu da ¡Mamá,